Ya, está, está cargando nuestra disquetera Bienvenidos nuevamente aquí Estamos en otro jueguito de El Recuerdo estamos viendo... vamos a cargar En realidad, se está cargando el juego Ford Apocalypse ya, Y ahí ya lo tenemos cargado nuestro juego Nuestro espectacular juego ya Que trataba de un helicóptero Que tenía que infiltrarse en una fortaleza Y rescatar como los agentes Que eran de su país para poder Sacarlos vivos y, y a la vez Poder destruir la fortaleza que era del Apocalipsis, pues bueno, una, una fortaleza maldita, esa es la ola que te tenéis que pegar Fuera Apocalipsis, por Seven Hulls Copyright 1982, por Synapse Software ¿ya? Un jueguito que merece todo el respeto de muchas personas que lo alcanzaron a jugar en aquella época dorada del Atari 800 o del Commodore, porque también era para Commodore ¿ya? Entonces, llegamos acá, llegamos al menú donde nos encontramos arriba con bueno, primero nos encontramos con el, el hat o la, la gráfica que nos ponen para poder eh, guiarnos dentro del juego, de ahí arriba dice score, está en cero Fue el, en nuestra benzina y el bonus que está en 9, eh, 9999 que, eh, el bonus va como descendiendo de a poquito Ya entonces eh, mientras menos nos demoremos en terminar el juego vamos a tener más puntaje Ya y nos va a arranquear algo así, por así decirlo el juego de esos paréntesis que están en el, mue en el medio es el calbatrón, es como la el minimapa que te muestra ¿ya? Eh, nos muestra la gravedad del, eh, la gravedad del juego, el, el, la, la calidad del piloto eh, las vidas ya, aquí uno la puede cambiar entre weak, normal o strong novicio, pro o experto o eh, 11 vidas, 7 vidas o 9 vidas ya, eso como lo, lo que te... con eso partí ahí, ¿cachai? con lo que te encontraba y cuando partía el juego otra cosa que tenemos acá que la encontré por ahí. Esta es la publicación de la revista de Mundo Atari, donde nos mostraba más o menos de qué trataba el juego. Eh, no se los voy a leer, pero les voy a hacer un resumen. Eh, al principio te dice, claro, que tenés que ir a rescatar los agentes secretos que son de tu país, que están escondidos en la fortaleza del apocalipsis. ¿Cachai? Y que el helicóptero al principio tiene que defenderse contra minas aéreas que andan flotando por ahí con helicópteros fantasma, que es un helicóptero azul que siempre nos va a andar molestando durante todo el juego eh, con tanques que nos lanzan misiles teledirigidos, con láser ya, y con barreras que podemos destruir, o otras barreras que son como inteligentes y que se mueven o sea, el juego en sí tiene como hartas, hartas cosas que, que nos van a impedir que logremos salvar a nuestros a nuestro agentes secretos que de alguna manera fueron al fuerte y, y quedaron atrapados o los capturaron hay que pegarse la ola un dato bueno que pueden meterse en una página que se llama mapi.com o mapi y la buscan en google, y te van a mostrar el mapa del juego, o buscan for apocalipsis en google y lo, lo podrán encontrar también aquí te cuento un poco más o menos de que que tenía para hacer save state o zonas de, de salvado que por ejemplo si tú vas con el helicóptero te puedes, eh, puedes salvar al marcar o po ponerte sobre unas losas que están ahí en el mapa ya eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué más te dice? Es para un puro jugador, ¿cachai? Eh, el juego se vendió en floppy disks, que son los discos de 5 un cuarto También en cartridge, ¿cachai? Y también en cassette los, de, los, los cassettes de cinta magnética que se cargan en la XC12 Que ya todos, todos conocerán bueno. bueno, también te cuento eso, porque para poder rescatar a los agentes tenían que tocarlos nomás Y que, bueno, en cada mapa eh, tenéis como una cierta cantidad de agentes secretos que tenéis que rescatar Para poder salir al final de la fortaleza Y irte Obviamente la fortaleza la tenemos que destruir por completo Se encuentra en el centro de la fortaleza Como un núcleo, un reactor Que es lo que la alimenta Entonces vamos a entrar, a salvar a los agentes Destruir el reactor y escapar ¿Eh? Eso es lo que vamos a hacer hoy en el juego del recuerdo Y nos vamos a ir ahora directamente a nuestro juego Que lo vamos a terminar para ustedes Tal como me lo está entregando el juego Ahí, dale Start entramos a la, a la zona de Draconis te muestran la vidas y aquí llegamos con nuestro helicóptero en mal estado porque estamos con muy poca benzina y nos paramos rápidamente sobre este fuel que está acá en este momento nosotros estamos cargando el fuel del helicóptero, el helicóptero tiene un fuel máximo de 2000 ya el bono empieza a descender rápido y el Navatron que es como el minimapa nos empieza como a mostrar ahí dónde nos encontramos ubicados y qué enemigos nos vamos a encontrar también en el mapa ya. Si se fijan ahí nos empiezan a disparar como los tanques, que son los, los primeros enemigos que nos vamos a encontrar también junto con estas minas. estas minas aéreas. Ya, vamos a tratar de hacer la cortita, ahí nos encontramos con el primer helicóptero fantasma. otra mina aérea y acaban de ver la puntita de un, de, de un cañón de un helicóptero, o sea, de un tanque que anda ahí abajo tratando de eliminarlo. Los tanques se pueden eliminar, pero tenéis que matarlos puta teniendo un ángulo. Perfecto ahí, acabo de eliminar a uno Para que no nos fastiguen, weón, durante el juego Si nos colocamos lo mal, no nos van a llegar lo, los misiles Ya Y podemos estar tranquilamente destruyendo esta losa que está acá Miren, allá abajo anda en helicóptero el helicóptero enemigos, weón Están configurados para que, pa que nos fastiguen, weón Uh, miren, ahí apareció uno Muérete al helicóptero enemigo no le da lo, le da lo mismo morir por la, la, la cuestión es matarnos nomás Chucha, cagué uh, muérete vamos a tener que descender rápido acá para que no nos vaya a aparecer otro helicóptero ya bajemos bueno. vamos vamos a limpiar bien la zona el helicóptero bueno lo podemos Oh, maldito, maldito, puta, esas son las situaciones que no nos gustan aquí en el juego recuerdo, que no nos sorprendan de repente. Vamos a cargar la batería, la, el fuel, y vamos a partir de nuevo ahí. Lo bueno es que no tenemos que hacer todo de nuevo, ya. Está todo roto, está todo destruido, el helicóptero este azul es el que nos va a fastidiar el rato junto con los tanques. Y ahí está nuestro agente secreto, vamos a marcar la zona, de ahora en adelante todo va a ser ahí. Ya, me quedan 7 men to rescue, para terminar el rescate. Entonces tenemos que buscar siete hombres más y aquí hay otro más y aquí vamos a romper después vamos a tener que entrar ahí un rato más porque esa zona que está allá adentro son como unos portales, ¿cachai? son como unos teletransportadores que te llevan a otra zona en este caso te pueden teletransportar a la zona que está más abajo o al piso de abajo y ahí hay más gente, la vamos a rescatar me quedan cinco me quedan tres compadres más por rescatar entonces ahora nos vamos a meter aquí en la zona de donde están los teletransportadores para poder bajar y descender un poco más a la fortaleza. Podemos, podríamos bajar por allá, ¿verdad? por donde están estas cuestiones moviéndose. Pero nos vamos a colocar acá en el centro para que nos teletransporte. Ya y nos teletransporta a otro lado. ¿ya? Y aquí llegamos a esta parte. Ya. Aquí en esta parte, lo que tenemos que hacer es romper y salir rápidamente de acá. Porque sé que estoy en el tercer piso. O en el, segun, en el segundo en la segunda, ¿cómo se llama? en el segundo subterráneo es, por, es porque me, me, me di cuenta que está esa, esa como losa eh, azul ¿Ya? lo bueno que tenemos vía, lo bueno que tenemos de todo vamos a ir descendiendo vamos, teletransportame mira, aquí está el otro extremo en este lado hay un, hay un tanque que anda hueando, Vamos no, a tratar de matarlo y, y que no nos huele los láser tampoco Vamos, que se puede. De ahí murió. Y ahora vamos a salir de acá. Ya. Vamos. Y ahí hay más gente. Más gente. Más agentes secretos. Rescatémoslo entonces. Ya me quedan dos. Uno. Dos. Listo. Rescatamos a, toda la, a todos los agentes secretos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es pasar por acá, donde están los teletransportadores, colocarnos por aquí por la orillita, esperar que esas como barreras salgan y colocarnos en Land Hill, donde nos van a llevar a las cavernas de cristal, Crystalis Caverns. Y aquí nos vamos a encontrar con esta parte que es más de otro color, color verde así, la gráfica totalmente Atari. Y aquí es donde hay mucha, hay una zona que está llena de tanque, eh, y láser y todo ese tipo de cuestiones. Concha su madre, mate unos weones. Bueno. Ya, 6 Mate un, un weón Vamos Me faltan 4 por rescatar Entonces aquí donde está esta palabra que dice Plexar was here Ya, tenemos que descargar, eh, bajar acá eh, Ya, vamos a elegir el lado izquierdo primero Lo que pasa es que hay un helicóptero que anda de ahí Y tenemos que ir al ritmo de estos como... Estas barreras que van como avanzando hacia abajo Para que no nos vayan a matar bueno, y vamos a tener que tener cuidado con este helicóptero, también ¿Cómo lo voy a matar? ¡Ahí! ¡Puta, la weá! Maté mate otros weones. mate a otra gente secreto por culpa de ese helicóptero Ya rescatemos a estos que están acá, pero vamos, vamos a limpiar un poquito más acá arriba Claro, o sea, también tenéis que tener cuidado con matar a tus... a tus... a tus amigos, po. Ya, me falta uno más para... Pa a salir de la, de la fortaleza del apocalipsis Y además de eso tenemos que destruir La, la ¿cómo se llama? la El reactor central De la, de la fortaleza que hace que Todos los, los, ¿cómo se llama? Los láser funcionen Bueno, bueno aquí me anda un cóndoro de haber, haber marcado Allá abajo Ya, vamos Vamos a probar acá, ¿eh? vamos, ya que nos falta un puro compadre Por rescatar, vamos a ver qué anda acá abajo ya, ya, acá, acá y acá Vamos a marcar acá, nos vamos a parar sobre la losa para que si me pasa algo no me maten Ya, esperamos que los láser se activen, disparamos hacia abajo Miramos el, el navatrón, el galbatron iba a decir, para que no nos lleguen los misiles A ver si matamos un tanque y matamos uno Ya, abajo viene otro más eh, ahí lo matamos. Pasamos rápidamente. Bien, vamos a ir matando los tanques. No quiero que me molesten. ya, avance aumentan tanto. Uh. Vamos que estamos límite acá. No nos vaya a matar el láser. Y acá abajo no nos vaya a matar este tanque que hay un tanque allá abajo ahí. Pero no muere la wea. ¿eh? ahí viene de nuevo, ahí viene, ahora no muere, weón vamos, que se puede esperamos la cerda acá matamos a bomba explosiva. nos fijamos aquí si viene el, el tanque nuevamente para que no nos moleste quiero matar ese tanque, weón ya ya, rápido Y ahí matado al tanque de pura cosa. Y aquí llegamos al núcleo. Llegamos al núcleo de la fortaleza. Esperamos que este láser no nos vaya a sorprender con su, eh, con su rayo azul. Y aquí destruimos todo lo que es el núcleo central del, de la fortaleza. Que como que se mueve random. Ahí, ya disparamos. Y lo acabamos de destruir. Le quitamos toda la energía a la fortaleza Investigamos acá si hay más Más de nuestros soldados que están perdidos Voy a romper un poquito aquí el, el, el audio del juego como que no me gusta mucho Porque, bueno, era como un poco incómodo En ese tiempo no se podía jugar ni con audífonos Bueno, sí, sí, se podía, pero Tenéis que tener una tele buena Pero como que molestaba Miren, ahí está el, el, el otro El último agente secreto Me vaya, no vaya a tocar la hélice allá arriba. Está complicado salvar a este weón. Ya rescatando a ese estamos listos y nos vamos nomás. A ver. Ya hay que tener mucha precisión. Tengan en cuenta que haber podido jugar este juego con un, un joystick weón estándar, weón era abrigio, pues. vamos a romper ahí, no nos vayamos a piter al.. Al agente secreto de... De nuestro país. Vamos a tener que romper acá también. Bueno, podría trepar. Es toda una misión este juego. ¿Qué quieren que les diga? ¿quieren que envenen allá en el otro helicóptero. Vamos. Puta, no lo alcance a rescatar. A ver dónde estamos. Acá mismo. Bueno. Claro, lo bueno es que el juego te da hartas vidas. Pues bueno, ya súbete, Listo. Cero hombre para poder salir de la fortaleza. Y ahora nos vamos nomás. Escapamos. Somos secos en este, en este juego. Bueno, este es uno de los juegos de helicópteros que existían en el Atari. Eh, habían otros más que eran bastante conocidos, que era el, el Choplifter. Eh, estaba también el Superway O el, el... ¿Cómo se llama? El Super Cora. Super Cobra bastante bueno, weón. Estilo Scramble. Va, más adelante vamos a hacer un un, un juego, un long play, weón, de Super Cobra, weón. Y, y, y el otro que se llama el Choplifter, weón. Bueno, aquí estoy tratando de escapar de la fortaleza. Todavía hay unos tanques que están ahí con vías, que están intentando destruirme. Ya, y llegando acá lo que vamos a hacer va a ser cargarnos de nuevo. y por donde mismo bajamos nos devolvemos ya destruimos la la como se llama la, el reactor nuclear de la fortaleza le cortamos la electricidad y ahora lo que tenemos que, que hacer es salir de acá Bueno, vamos a tener que hacer lo mismo acá lo bueno es que ahora ya no hay teletransportador que, que esté activado ahí matamos al, al maldito tanque y ahora hay que escapar de acá por, con nuestros prisioneros de guerra vamos, ahí estamos, listo ya, esta parte también si se fijan tenemos que esperar que se abra acá para poder subir tarde o temprano se va a abrir y nosotros subimos y después tenemos que seguir la secuencia de, la, de las plataformas que están arriba ya, vamos oh. puta la wea ¿dónde estamos? estamos acá mismo bueno, pero lo que, lo que tenemos que hacer es salir por ahí pues, Vamos, ya. Fijémonos bien en la secuencia entonces. Acá parece que está abierto, se abre harto. Ya después allá el centro, después allá y acá, ahora debería abrirse aquí o no. Ya, pues que queremos irnos de la fortaleza del Apocalipsis. Vamos, bien. Ahora seguimos acá con mucho cuidado y salimos entonces aquí ya estamos prácticamente en el comienzo salimos de acá no, no, no, nos fijamos que no hayan tantas minas que nos vayan a matar y acá nos encontramos de nuevo con el mismo panorama que eran estos tanques que nos fastidían al principio ahí el helicóptero fantasma como le decía la revista Mondatari ahí con el helicóptero fantasma y ya estamos llegando de ¿no? al principio del juego, que sería el final nos paramos sobre el, el fue y ahí nos dice el puntaje ya 64.017, misión completada tu, rank, tu rango es Águila, Eagle ¿eh? 14, una cosa así y ahí terminaba el juego, y eso era todo, eso era todo el juego para la época, a lo mejor sí podría haber sido un juego complicado así que puta para allá, para acá además que jugarlo con joystick era muy complicado o sea, con este tipo de joystick con, con el joystick estándar que igual es, es, es cuático jugar con estos joystick bueno, no eran precisos como, como hoy en día jugar con un teclado ¿cachai? habían algunos juegos que sí te dan la opción de jugar con teclado y era más, más preciso pues, pero este, este no era el caso ¿cachai? bueno, ahí está Ford Apocalypse, como lo había dicho le había prometido que le iba a traer fuera Apocalipse, Ya un juego de 1982 de acción para un player, floppy disk, cartridge, casetera, para Atari o Commodore 64. Un juego más que hemos logrado terminar aquí en el jueguito del recuerdo. Espero que le haya gustado, estimado. Pronto vamos a seguir subiendo otros juegos más, otros finales. Y nada, pues nada más que decirle. Una cosa, una cosa súper importante. Miren lo que pasa cuando ponemos el juego en ultra brigio, cacha. Strong Experto Bueno, y le ponemos 7 días Miren cómo se pone de origen Entramos a Draconi Draconi se llama la... ¿Dónde está la fortaleza? Bueno, yo lo... Es, es más que todo para que cachen cómo se pone el nivel de dificultad del juego más adelante, ¿cachai? Como ya conocieron los enemigos Las bombas, los tanques, los misiles, el helicóptero y todas las, las cosas que habían Fíjense cómo cambia Miren Miren el navatrona de arriba, que es nuestro mapa. Nos muestra que está lleno de estas weá, De estas bombas explosivas que andan flotando. Está lleno. Miren, y el helicóptero el helicóptero azul se mueve más rápido. Y con esto van a quedar locos, miren. Fíjense los tanques, la velocidad de los, de los misiles. ¿Cachan? Está lleno de mono. ¿Cachai? Los misiles son automáticos. Es como que te, te estuvieran disparando un rayo, weón. Miren, el helicóptero pare tiene una metralleta. Miren cambia totalmente es como que es como que el juego se pone se pone ultra brígido o sea todo es más rápido cachai no es como no es como que cambia alguna dificultad en el sentido de que aparecen nuevos monos sino que lo que pasa todo se pone más rápido eh, por ejemplo la los láser son más rápido todo, todo es diferente ya hay más enemigos en pantalla y es un desafío más que, que te ponen aquí para que, pa, pa que la podáis pasar. Como todos los juegos de los 80, po, que como no tenían final, tenéis que, hacerlo, que como desafío, terminarlo más rápido. Ya, pues, estimados, espero que les haya gustado. Salud. Y les pido que se suscriban al canal, pues, más like. Mientras más like, más vídeos eso ir, Súper bueno. <ríe> espero que les haya gustado y nos estamos viendo en otro episodio del, del Juego del Recuerdo. Que estén bien. Chao.